Entonces dejaste de, de, de, de estudiar con 13, con 13 años. años sí. 13 años. Que, que era normal ¿eh? sí. en, en esa época, ¿verdad? No, era normal a los 14. A 14, bueno, 14. un año antes. ¿no? Sí, pero yo a los 13 ya no terminé mi, mi graduado, no lo terminé, entonces no era graduado, era la cartilla de escolaridad que nos daban. Ajá. Y, y entonces me puse a trabajar. Y como me gustó, me gustaba ganar mi dinerito, claro. pues yo en vez de seguir estudiando, que era lo que tenía que haber hecho con 13, 14 años, sí. pues ya seguí trabajando, trabajando, hasta que ya me incorporé con 14, 15, 16 en empresas uh -huh. en Torrejón de Arroz.